La Feria Emprendiendo Sueños surgió como una iniciativa de un proyecto de extensión vinculando docencia de extensión a través de prácticas sociales con emprendedores en el año 2012 y bueno, a propuesta de un grupo de emprendedores y alumnos se nos ocurrió empezar a trabajar una Feria de Economía Social y Solidaria que autodenominamos Emprendiendo Sueños. Esta feria lo que pretende es... En primer lugar, mostrar los productos que se producen desde la economía social y además que ellos puedan vender sus productos, generar contactos con nuevos clientes y nosotros también los acompañamos. Hacemos sublimación, tenemos el microemprendimiento Diseño SOM eh, que ya es la tercera vez que participamos en la feria lo hacemos sobre indumentaria, lo hacemos sobre tazas, eh, diferentes eh, objetos eh, así que tenemos amplia variedad Nosotros estamos trat eh, constantemente tratando de capacitarnos de eh, ser un poquito mejor de lo que hacemos y la facultad nos ha ayudado un montón en ellos, desde ferias, capacitaciones y emprendimientos eh, aparte digamos de esto y estamos muy contentos por ello, es decir, participamos acá y nos ha ido siempre bien. Estoy en esta facultad desde que se realizó una capacitación, la cual me ayudó mucho a llegar a donde llegué hoy, en todo sentido, desde eh, el realizar el producto, la creatividad, el costo, la presentación, la fotografía, este, saqué mucho, me ayudó mucho ese, esa capacitación, la parte humana, ...mucha parte humana, mucha solidaridad... ...mucho compañerismo... ...que eso es lo que nos inculcaron... ...y eso es lo que nos llevó hoy a ser... ...lo que somos muchos emprendedores... ...los que estamos acá. Es la segunda vez que participamos... ...de la Feria de Emprendiendo Sueños... ...y bueno, para nosotros es toda una experiencia nueva... Eh, la verdad que el clima que se genera acá es muy lindo y bueno, tener la posibilidad de compartir con las personas nuestros productos eh, está muy bueno también. Por el momento estamos haciendo protectores áuricos, perfumes, agua de rosas, también trabajamos, traemos piedras, gemas, tenemos tinturas madres, aceites y un montón de proyectos en la cabeza para seguir haciendo. Nosotros estamos con este emprendimiento hace un año, aproximadamente desde agosto del año pasado. y Es un emprendimiento de tipo familiar. Mi esposo se queda los días que nosotros venimos a la feria, él se queda en el vivero que está en nuestra casa y nosotros venimos a participar acá. Yo vengo acá y participo en la feria, explicando más o menos cómo se vende la planta, por el tamaño, cómo se riega, cómo se cuida. Nosotros tratamos de darle a los clientes esa información, digamos, se llevan la plantita pero también le decimos cómo cuidarla, cómo regarla. La experiencia de los cursos me parece fantástica, todo el apoyo de la Facultad me parece muy importante. Y nosotros, te digo, la etapa esta de que estamos, estamos de vuelta, digamos, como decimos nosotros. Estamos jubiladas y lo hacemos como un hobby pero es súper creativo y es muy, qué sé yo, muy gratificante. Creo que es un ámbito que le posibilita a los emprendedores un acercamiento con los clientes y también que la gente pueda conocerlos, pueda charlar con ellos, pueda ver eh, su, los motivos, las causas por los cuales han iniciado los emprendimientos y tengan un contacto más fluido. ¿eh? Le, el emprendedor... Eh, necesita de ese vínculo para poder seguir creciendo y es un ámbito donde la gente puede conseguir productos de buena calidad a muy buen precio y sobre todo un consumo local, ¿no? favorecer el consumo local a los emprendedores de la zona. Desde el 2012 venimos colaborando con la Secretaría de Extensión y este año decidimos eh, hacernos cargo de la feria para dar el... Le un, una impronta desde los alumnos, salir a territorio, tratar de hacer más visible lo que está trabajando la Facultad de Ciencias Económicas con emprendedores sociales y realmente es un desafío grande eh, tratar de superar todo lo que se ha venido realizando. Las expectativas son buenas y creemos que la, el proyecto va a lograr eh, vincularse más con la, la ciudad de Paraná para que se haga más conocida y los emprendedores puedan tener más canales de comercialización.